hola este la verdad es que ya no siento lo mismo que antes y aparte conocí a alguien más espero no te enojes solo te pido por favor que olvides lo nuestro Dicen que lo que daña no sirve en tu vida Y lo que te y te molesta tampoco Una más Menos lo que te trauma Una más Eh, ya no me llames, ya no me busques Ya no me invites a tus embustes, Mala compañía lo que yo tenía Y ahora te bateo porque ya no te deseo esa vida eh. Mejor me quedo solo Dime lo que hay, que tú pensabas que yo me rendiría. Que va, a la vez es muy corta. Pa Que me sane de lo que tú dañaste Por un supuesto amor Ahora te digo adiós De lo malo se aprende Pero de tu mentira Yo me volví un grande profesor Y mira, yo no te culpo de nada Porque el que te elegí fui yo Sabiendo que jamás funcionaría Por más promesas que tú harías You know, mejor no me quedo te quiero, claro que te quiero Pero te quiero lejos, un yugo desigual Que jamás prosperará Le pido a Dios que te quites de mi vida Porque estoy tropezando cada paso y más uh, ¿Sabes? Lo único que pido es que un día puedas cambiar Y tus errores Con esta me despido y me alejo de tu vida bye, bye. La cosa será mejor así Cada quien por su camino oh, yeah. En Silu Doc Family, Plan X 51 oveja negra, Yo una más <tose>